Este año en clase hemos descubierto que se puede estudiar de otra manera. Aprender mientras hacemos un montón de tareas diferentes. Trabajamos y colaboramos en grupo. Creamos materiales para que los demás estudien. Desarrollamos nuestro propio blog. Investigamos en Internet. Grabamos vídeos, stop motions. Y sobre todo, aprendemos a aprender por nosotros mismos. Además... Nuestros profes, han adaptado los materiales a lo que nosotros necesitábamos. Los pueden modificar porque son abiertos. Y les han añadido más contenidos. Pero aún así, está mereciendo la pena. Yo creo que a todos los alumnos le gustaría usarlos en clase. Y a los profesores también. ¿Os animáis?